Buenos días, estamos de camino a Valencia con Alex. Buenos días, ya sé lo que estaréis pensando, que qué aspecto más desaliñado, qué barba más larga, pero trabajo mucho y para que se note me dejo la barba. ¿Qué tenés por ahí? ¿Cómo, yo. Te, ¿Cómo te llamas? Arit. ¿Y quién eres? Para los más seguidores del blog, soy primo de los Moisés. Quizás me conocéis de otras sagas como Vamos a Francia o Mi Primo en Ardèche. Ese soy yo, el puto amo que iba en el kayak. <risa> Para los que veis todos los vlogs ya lo conocéis, Aritz y Paola. Uh... Vamos de camino a Valencia porque vamos a hacer un test de unos productos nuevos, una colaboración, de hecho, no voy a contar más. Y antes vamos a escalar. Y antes de la escalada, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos dado cuenta de que hoy es el Día de los Inocentes. Primera llamada del día a mi querida madre. Vamos a darle una gran noticia. Estoy embarazada. ¡Buenos días, señor Moisés! ¡Buenos días, María José! ¿Cómo estás? ¡Bien! Yo también muy bien, gracias por preguntar ¿Qué dime? No, que te quería contar una cosa Porque la vamos a poner en Instagram ahora Para que yo no me asuste Y Paula le daba vergüenza decírtelo Y yo creo que es mejor que te lo digamos antes de que lo veas en Instagram No me digas que voy a ser abuela Sí no, por favor Está embarazada de, de cuatro meses ya No, me muero No te lo tomes así No, pero por Pensaba ustedes Pensaba que te iba a hacer ilusión Para nada, lo respeto, pero para nada, porque es un coñazo Pero si te has visto todo el dinero que tenemos Hombre, ¿tú has tenido hijos, ¿estás contenta? Pues por eso mismo, porque tienen que disfrutar Ahora estamos jóvenes para cuidarlos bien Hasta los 40 se pueden tener hijos perfectamente ¿Y tú crees que...? Yo creo que... O sea, tú, ¿tú no estás muy contenta? Nada, ¿eh? Venga, que hoy es el día de los inocentes, tontín, mal. Yes. Por un momento, me acabo de caer, pero ya me estaba, ya me iba a decir, mira, nula en el viaje, ¿no? Venga. O sea, que un poquito sí que te lo has creído, ¿no? Eh, sí, claro que me lo creí Mamá, estabas muy contenida, ¿eh? Me iba a matar. Hombre, porque al final, oye, en la vida de ustedes, ya tú eres mayor de edad. Yo venía lo siguiente, le iba a decir, no lo voy a cuidar, ¿eh? que lo sepa. <risa> <risa> Qué fuerte. Bueno, me contuve, me contuve mucho. Me eh. hiciste un beso. Un chao. Chao. Estoy llamando a mi tía. Hey, ¿Qué pasa, guapito de cara? Hola, tita, ¿cómo estás? Pues yo bien, ¿y tú, bien y yo? Yo bien, pero más o menos ¿Más o menos? ¿Que te pasa te, te... algo positivo? No, no, no, no, no Lo único, que te tengo que decir una mm, cosa sí, sí. Y, y me tienes que prometer que no te vas a enfadar mucho bueno, a ver, cuéntame ¿Tú te acuerdas que íbamos nosotros al terrado de tu casa a veces? Sí Sí, que nos habías dejado unas llaves Sí Pues hicimos una copia de esas llaves Uy, la madre que os parió Sí, sí que me enfado No te enfades, <risa> no te enfades que todo tiene solución eh, Las teníamos aún y ayer subimos a hacer unas Ajá. fotos de... De influencer que teníamos que hacer sí. Y estábamos Paula, Miquel y también estaba Que fuimos con él, y tú sabes que fuma Y entramos un momento a casa antes de ir al terrado sí. Y tenía un... O sea, pues habéis hecho las copias de, ca de Las llaves de casa también de sus copia Sí, de todo, Ahí hicimos el manojo entero eh, Sí, que me parece muy mal eso, eh O sea, me parece mal que, habíais, que, que hayáis hecho las copias Sin decírmelo, que hayáis ido a mi casa sin decírmelo Me parece muy mal, eh. me parece muy, mal, muy feo a ver, ¿qué esto tiene ahí cola No porque se pueda arreglar eh. ¿Es Lo importante, lo importante uh -huh. es que si lo miras objetivamente No hay ningún nada grande importante que es esto, O sea, todo se puede solucionar Y aparte uh -huh. lo pagamos nosotros Eso, se estaba yeah. fumando un porro, por decirlo claro sí. En el sofá uh -huh. Sí. Y se le cayó el porro y se ha hecho pues una chinita en el sofá pero que no es nada, o sea, se prendió un pelín fuego y lo apagamos y o sea, yo te compro el sofá que tú quieras. No, no, lo mismo, el mismo. Vale, pues yo lo compro, no te preocupes y te lo traigo, no, no, lo no, no, monto no, no. yo. Es que me, me parece me parece tan mal, tan mal al en primer lugar porque en mi casa no se fuma, ni yo ni nadie, ¿vale? Es, es, es que me, me enfado, me enfado porque me parece una falta de responsabilidad, o sea, si, sin pedir permiso que hagáis esto y que metáis al, al, al mamarracho de A ver, pero Ah, es que es el día de los inocentes, <risa> Hombre. <risa> Hombre, ¿quiénes estáis escuchando? Ay, Miquel, Paula y Aritz. Ma, menos mal que no está p Invitar a comer a cuenta de esto. Vale, el mismo, sopa. El mismo, me cago en la puta. Estoy, bueno, Martita. hala, pues, un besito. Venga, un nos beso. vemos. Venga, chao. Chao. Chao, chao. chao, chao, chao. Vamos a aparcar y nos vemos en la escalada. también ha vuelto al blog. Vamos Aquí tenemos una gran rivalidad. ¿Sí? Alex Lewis, ¿quién creéis que será mejor? Siempre pierdo. Todas las competiciones que salen en este vlog acabo es que no perdiendo. No? Ahora que no está Lewis, lo voy a decir. Puede ser que esto para variar juegue en mi contra, pero le voy a pegar una puta paliza. La esperanza ¿Sí? es lo último que se pierde. Muy bien. <risa> Primera prueba para los contrincantes Ahora os explicamos las reglas Tenemos aquí un poco cagados de miedo He de decir en mi defensa Que estoy jugando fuera de casa Es el gimnasio de Lewis Siempre entren aquí Este es el bloque que tenemos Si llegan hasta, hasta Uy, esta pieza llego, de aquí Tienen un punto Y si llegan hasta, sí. hasta arriba del todo Entonces tendrán dos puntos completos Vamos a hacer dos bloques Este y otro Y el que más puntos tenga va a ganar Vais a tener dos intentos Tres. En cada bloque Dos que es el blog, y mando yo <risa> Va, aquí va primero, que es Una su ventaja, a una, ¿Eh? uno, dos, tres. Vale, un buen problema. Sí, en serio. Sí, es sí. eso un caballero o un empanado, no lo tengo claro. <risa> <risa> vale, va. Vale. Mire, nada más ponen los dios que es ahí, ya es un intento. Ya está, ya está. Saca, ¿eh? Saca. Ahí nos digo, como la regla la pongo yo, si nadie llega al bonus. <risa> Nueva regla, eh, si nadie llega al bonus, el que más lejos llega se lleva un punto por lo menos. <risa> Porque si no.. Rush, <risa> rush, rush, rush. Segundo y último intento, Lewis, no hay presión, ¿vale? Solo es el último intento, voy ganando yo. No hay ninguna presión. Piedra <risa> potente. Aguanta, aguanta. Eso, lucha. El pie, el pie. Ahí ayudando, eh. Vamos, oh. vamos, ya tenemos ganador de momento. No, a ver, no. a ver, a ver, a ver. Vamos, que está al lado del bonus. No, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Yo no llego <risas> hasta ahí No te Nunca missed. pierdo en las competiciones. No. Y hoy no va a ser diferente. Claro. Vale, estoy nervioso, eh, tío. Me precio no presión. Estoy nervioso, de verdad, eh. Está dando el puto Vamos. chu chu chu Yeah! Yeah! Vamos a ver Alex Los pies primero, solo tienes que llegar al bonus oh. Oh. Tenemos vencedor del primer bloque No vale, no vale Quiere acabarlo solo para regocijarse no sabe cómo. Joder. Muy bien. Pensaba que me iba a ganar, he eh, de decir. Ah. punto Alex. Me ha venido bien ir después de él porque me he fijado en cómo ha lanzado la mano izquierda así, completamente por encima y se ha quedado cogido. Gracias a mí. He imitado su técnica. Lo que pasa es que yo llevo escalando ya dos días seguidos y estoy. Ya. poco cansado. Bueno. Mano izquierda. Vale, Ari, si llegas hasta aquí, vas a ganar la competición. Mano no derecha. Porque ¿no? yo pongo la mano eso es A ver si llegas con la mano izquierda aquí ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol! ¡Oh! Junta las manos en la misma pieza Juntalas Eso está lejos de... Tienes que confiar, Aritz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! Sigue, sí, no hay mañana La derecha ahí, arriba O la izquierda Junta las manos ahí ¡Madre de Dios! ¡Vamos! La primera. las en la misma pieza No hace ni falta ¡Madre mía! Vale, ahora te puedes tirar, yo te cojo Tenemos nuevo bloque Cambio de reglas, no voy a poner bonus point El que llegue más arriba se lleva un punto y el que llega arriba al todo se lleva dos no. Es un bloque... De fuerza, de mucha fuerza y de inteligencia Porque hay muchas posibilidades donde puedes poner las manos Y solo algunas son buenas Hay que mirárselas bien antes de subir ¿Puede ser que Lewis lo haya estado probando antes que yo? Sí, Lewis ya lo ha probado Tiene ventaja, algo le teníamos que dar ¿no? Es el invitado del blog. no lo vamos a dejar así Es decir que creo que Lewis escala Mejor que yo, vamos a ver Cómo sigue evolucionando esto Vamos a ver, Por el momento voy ganando yo, que es lo que importa al final ah. vale, Vamos a ver sí. si, si gano esta ¿Quién crees que va a ganar esta prueba? Lewis Lewis, ¿tu voto es para Lewis? Sí. Vale, gra gracias. Gracias por el apoyo y la confianza. Había <risa> que volver a sacar lo mismo. Tú? Pum, pum, pum, pum, pum. Te Seguro, con confianza. Se nota que alguna vez más en su vida lo ha probado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Antes de ver a Lewis intentándolo, pensaba que el hecho de haber escalado mucho de pequeño en rocas, que hay un montón de agarres y tú tienes que elegir los buenos, me iba a ayudar. Pero he visto que se sabe el camino bastante de memoria al principio, hasta donde llega. Sí. Va cambiando el peso ahí súper rápido. Dale, va, no tenemos eh, tanta cháchara. Madre mía. Vamos a un gran escalador en la pared. Un si sí te has equivocado. Es que sí, es que. Ahí estamos. estás es casi, Alex. Un salto más arriba que él y le ganas. Eh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, a mí. Tenemos. Un empate. ¿Qué es lo que me pasa a eh? mí? ¿No Tenemos un empate. Creo que puedo. Debería acertar porque me he equivocado en dos o tres piezas por el camino. Ha levantado los pies del suelo y lo dejo. Señor árbitro. ¿Cómo me haces esto mientras no estoy grabando, tío? Que no, que no, que no, que no. Oh yeah, va a ver. Uy, uy, uy, oye. uy, uy, Si te consigues aguantar en la pieza esa, has ganado. Alex va a por su último intento. Estas son las manos de un ganador. Ese es. Yeah. Siguiente y después los pies perfectos. He ganado, he ganado en la otra hemos llegado los dos al mismo sitio no habrá que ver la repetición pero ha sido un empate y si no creo que ha sido empate los dos hemos llegado al mismo sitio y nos hemos resbalado así que un punto para cada uno vale Voy a ir ganando como yo soy el juez y me invento las reglas si alguien consigue el salto que había en la otra se lleva tres puntos y gana vale gracias Azul. Azul. Azul. Vale. quien consigue ese salto os digo que va a haber muchos intentos el que antes lo consiga mira aquí no hay ni número de intentos ni nada el que antes lo consiga tenemos cerquita <més> uh, flex, flex aunque yo no compita lo voy a intentar también porque había lo no tiene que conseguir <més> y ahora... Me rindo, me rindo Y Lewis se ha rendido ya Lo que me convierte en ganador Todos sabéis que soy yo el ganador, que soy el único que lo ha conseguido Dios, una liga, tío Déjame ganar por una vez en mi vida Vale, chicos, ha ganado Ale ah, Dicho esto, hora de irse a comer Al sitio secreto que en verdad muchos vais a reconocer A probar lo que tenemos que probar Qué sabroso Aritz, ¿algo que comentar? Sí ¿Qué quieres comentar? Que me lo he pasado bastante bien escalando ¿Del 1 al oh. 10? 11 ¡11! <risa> Madre mía, Vamos. ¿cuál ha sido tu parte preferida? Las que me pasaba todo fácilmente <risa> No, pero ¿y la, ¿y la azul esa que te ha costado tanto no te gustaba? Sí, también Si lo hubiera, lo hubiera hecho, lo hubiera encantado ¿Eres el puto Sí es verdad que a la chita callando Mientras nosotros estábamos con Lewis haciendo la competición Lo veíamos por ahí de fondo del solo escalando Y alguna vez sufría porque lo veía arriba del todo ahí Que le costaba un montón, pero no te has hecho daño ninguna vez ¿No? Sí? sí? Sí que te has hecho daño Esto, papá y mamá de Aritz No os preocupéis, ha sido todo controlado bueno, más o menos controlado Yo soy partícipe de tratar a los niños Un poco como adultos Que ellos descubran sus propios miedos Y sus propios límites Nada de poner solo nosotros Bueno, a ver, todo con conocimiento siempre Vamos para allá Antes de probar lo que tenemos que probar vamos a ponernos las botas con esta comida guacame que, que creo que no hemos sacado en ningún blog ya, hemos desvelado otra vez el secreto, pero ya lo he desvelado no quería decirlo pero sí la colaboración será con guacame donde podéis comer comida vegana que no parece vegana de lo buena que está vamos a hacer un postre no se me da bien guardar secretos ya lo he contado todo lo veréis dentro de poco pero después de comer vamos a probar postres y entre ellos el postre de la colaboración que vamos a hacer Better por guacame oh, yes. Ha llegado la hora de los postres. Tenemos el better postre. Está aquí en mis manos. La verdad es que no sé qué es. Me va a llevar a una sorpresa. Tiene como better y galleta. A ver ya otra cosa más. Oh, impresionante. Brownie. Este es el brownie. Este es nuestro postre. Como la nutelísima, pero ahora es betterísima. Oh yes. Vamos a probarla. La textura es increíble, dale. Dale. Oh. Mm. Sí. tiene como bizcocho por debajo Claro, conla Sorprendente, sabroso wow. Sentimos que no lo podáis ver aún, pero lo podréis ver muy pronto Nuestro catador experto, Arich, no lo puede probar porque es alérgico a los frutos secos Y este lleva frutos secos Una pena, porque queríamos contar con la, con la opinión de un experto Tendremos que hacer algo libre de frutos secos Estamos trabajando en ello. Ah. Mm. Mm. Está bueno eh. Ah mm. bueno eh. Felicitaciones a Jonan, a Chris y a su equipo por hacer esta maravilla. Estaba buenísimo. Vamos a seguir disfrutando de estos postres de locos para acabar. Oh. Y a vosotros, nos vemos la semana que viene. ok Okay. Okay. Okay.